...de noche del viernes, 19 horas en el Salón de Usos Múltiples 8 de Noviembre que tiene ese flamante campo de deportes y recreación del Soem, allá sobre calle San Juan. ¿Sí? ¡Qué predio maravilloso hermoso, que tiene el Soem! Hermoso. Hay que sacarse el sombrero, hay que reconocer las cosas buenas y el predio que tienen aquí en Sunchales es... Magnífico. Bueno, vamos a escuchar porque en esta, en este nuevo periodo, sí, eh, al frente, por supuesto, Adrián eh, Bertolini, vamos primero con lo que decía la secretaria adjunta, Lorena Everard, en ese evento donde, por supuesto, estaban los medios de comunicación, había autoridades. ¿Sabes lo que me llamó la atención? ¿Qué? Que estaba eh, Hugo Acuña en representación ah. del PJ de Sunchales. Eso me llamó la atención, pero lo vamos a dejar para la semana, sí, ¿te parece? Será tema político más adelante. Bueno, presentamos, esto decía sí, entonces, la flamante secretaria adjunta eh, Lorena Everard en eh, justamente la noche, tarde noche del viernes. La escuchamos. Camino sindical de la mano de Adrián Aprendí, me capacité y recorrí junto a él Y aprendí también de compañeros y compañeras El trabajo día a día Me llevaron a amar esta tarea eh, Llena de logros y alegrías Quiero agradecer a Adrián por depositar su confianza en mí para desarrollar esta tarea, por crecer y aprender a la par de él y por la inclusión de la mujer trabajadora. También quiero agradecer a todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras municipales y comunales por confiar y acompañar a este grupo maravilloso que trabaja y trabajará por los objetivos eh, claros y concretos. Y por último... Quiero agradecer también a mi familia que me brinda su apoyo cada día para poder desempeñarme en esta hermosa actividad. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Moni. Ahí escuchábamos entonces eh, a la chica Everett, La que es secretaria adjunta del SOEM. Perfecto. ¿Con quién vamos ahora? Vamos a escuchar ahora, sí, también lo que decía Alberto Quintana, él es miembro del Consejo Directivo de Festrane, que, bueno, por supuesto, llegaron a Sunchales, sí, y esto decía justamente también en referencia a un nuevo periodo de Adrián Bertolini, lo escuchamos. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Eh, ¿Qué decirle del de compañero Adrián? tantos años, tantas luchas, este, y seguramente que todo lo que ha hecho en estos años este, se ve reflejado en estas instalaciones, en todo lo que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Sunchales. También agradecerle a los compañeros y compañeras que han estado presentes en, en las últimas luchas, ¿no? porque realmente demostraron un, un acompañamiento hacia el dirigente, que hace mucha falta para poder verlo reflejado también en los sueldos de todos los meses. Eh, pudimos conseguir la reapertura de la paritaria, podemos conseguir este, un adelantamiento de los tramos que habíamos pactado y como lo dijo Adrián, seguramente que nos vamos a encontrar este, en septiembre discutiendo eh, la actualización de esos salarios. Pero todo eso se logra eh, con ustedes, porque el sindicato son ustedes. Eh, nosotros sabemos y confiamos en la conducción de Adrián eh, confiamos también en la gente que lo va a acompañar en esta nueva gestión y esperamos que eh, vayan por muchos más logros de los que han tenido hasta ahora así que yo lo único que, eh, que me queda por decir es felicitarlos a todos por la excelente... Eh, dirigencia que tienen en, en sus y este, quédense en seguro de que los logros y las metas que se han trazado se van a cumplir. Muchas gracias. También el resto de los compañeros ¿no? que integran la, la lista y bueno, y que por supuesto acompañan a Adrián Bertolini al frente. Escuchábamos entonces a Alberto Quintana, miembro del Consejo Directivo de Festrán. Te dejo, Moni, que bueno. Presente es quien, bueno, obviamente el anfitrión de, de, de, el de, anfitrión de, la, de la noche. Eh, escuchamos a Adrián Bertolini. Autoridades presentes, eh, público en general. Hoy es una alegría muy grande estar eh, asumiendo un nuevo mandato, en mi caso personal, el noveno consecutivo de nuestra querida organización sindical. Quiero agradecerles a todos los que, compañeros y compañeras que hoy terminan el mandato y darle la bienvenida a este grupo maravilloso que hoy comenzaremos a trabajar en favor no tan solo de los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales sino con la comunidad toda tenemos una profunda vocación de servicio seguiremos trabajando por un sindicalismo diferente como lo venimos haciendo desde hace tantos años nunca un paso atrás, siempre adelante Venimos, nos toca enfrentar a un gobierno provincial alejado de su historia y sus principios y lo seguiremos haciendo seguramente en el mes de septiembre cuando tengamos que discutir salarios. Simplemente renovar el compromiso con cada uno de nuestros trabajadores municipales y comunales y también por la comunidad en general seguiremos trabajando de cara a la gente y con un profundo sentido social. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando, nunca un paso atrás, siempre por más derechos, más conquista y en favor de toda la comunidad. Me quedo con esto, nunca un paso atrás. Uh -huh. Es importante, hay que reconocerle a Adrián Bertolini muchísimas de los logros que ha tenido eh, por lo menos el SOEM aquí dentro de la ciudad, uh -huh. muchísimas de las comodidades o por lo menos lo que más podemos ver y lo que uno puede plasmar así de una y, y en... El campo de deportes. Es el campo de deportes. Olvídate. Colonia para los chicos eh, de de la municipalidad, o sea, para todo aquel que esté uh -huh. en eh, los trabajadores municipales tienen la posibilidad de mandar sus chicos a la colonia, los salones de fiestas con los que recaudan dinero, el, el predio ese que tiene muchísima actividad uh -huh. de siempre. Hay que reconocérselo, hay que darle realmente, hay que aplaudir esto, Exacto. porque son, eh, son gremios que trabajan y que uno puede ver en qué, Está el y dinero bien. de cada uno de los trabajadores. Acompañaban, por supuesto, estaba el, el subsecretario de Obras e Infraestructura, en representación de la Municipalidad, el ingeniero López, Néstor López. estaba Vía también, mucha gente. Claro, la Vía subsecretaria gente de, la eh, de Ambiente y Servicios, Cecilia Gaviani. Estaba también Hugo Acuña, que es lo que me llamó la atención en representación ¿Estás desde el del PJ. Claro, claro sí, no, sí. Porque, ¿Quién lo manda? ¿Por qué le llega la invitación a él? Claro, yo tenía entendido que la unidad básica donde concentra todo el peronismo ahí uh -huh. está eh, David Giraudo. David Giraudo, después esta unidad ciudadana, este que también está Ciudadana sigue ahí? Digamos, Sigue con ellos trabajando, claro, a eso me aparte. refiero. La pregunta es. No dudo que Hugo Acuña es un referente del PJ, digo, ¿no? Sí. Pero eh, en ¿En, que, ¿En qué, carácter qué, claro, de qué llega? Claro, como un a peronista, como un peronista PJ. de Sunchales. O está cumpliendo una función dentro del peronismo. Desconozco. Pero bueno, lo vamos a dejar para la semana, que esto no le quite la centralidad a la asunción de eh, Bertolini. Estaba Enrique Kikimachi en representación del CICLE. Uh -huh. Bueno, y por supuesto estaba eh, Burguesi. Fernando la claro, representación Burguesi de, de los Papeleros. Estaba Cataño. Estaba Toselo en representación de Asociación Mutual Sancor. Me estoy tratando de acordar, ¿no? Ahí están y por supuesto, todos en había, las fotos, ahí mirá. están las fotos. A ver si podemos de nuevo ponchar la foto. Eh, eh, esa es la lista completa, ¿no? A ver, hacemos un repaso. Ahí están, ahí están las autoridades, ¿eh? perfecto, todos ahí al frente. Bueno, estuvo muy lindo esto en definitiva, fue muy emotivo, por supuesto ellos lo sienten mucho. Y no quiero dejar pasar para cerrar, Moni, el reconocimiento a los jubilados, ¿eh? A uh -huh. los jubilados... Que es importantísimo el reconocimiento hacia para los jubilados, ¿sí? Eh, tenía por aquí quienes habían recibido, estaba el amigo Nuri también, eh, a ver si lo tengo por aquí, eh, bueno, le dieron justamente una, una plaqueta. ¿Cómo ¿no? se llama el chapacán? Eh, ¿Cómo le vas a decir? Sí, ¿cómo se llama ¡Garrincha! Ah, Garrincha también. Si no lo ubicás sí. a Garrincha, no lo ubicás a Chapacán. El Chapacán bueno. le es así. Uh -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se les dice? De, Inspectores de tránsito. El inspector de tránsito Chapacán-Garrincha. Bueno, eh, le mando por, saludos, por le mando su besos. labor como delegado gremial del SOEM, ante los trabajadores, bueno, la columna de Eusebia, en el momento, tata, Juan eh, Usqueda, eh, ahí entregó Mauricio Smithalter y también... Eh, entregaron a Juan Nuri eh, Adrián Bertolini, Juan Nuri este, de alguna manera también reconociendo a los empleados municipales, Monis Bueno, con esto cerramos el programa, ¿te parece? Sí señor, lo más ya nos fuimos, ya exacto, me fui Exacto, lo más importante, amigos, amigas nos vamos a reencontrar mañana Nada más a todos, gracias, buenos días, los dejamos en la compañía, por supuesto, de la programación de la radio, los dejamos en la compañía de aquellos que nos siguen en el canal 22 de Wiltel, ahora seguimos con la radio, ¿sí? Ustedes van a escuchar la radio ahí, en el canal 22.